¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos a otro noticiero informativo Y bueno, lo que les traigo hoy es pues que Crazy Man se hizo un 63% en directo O sea, de este nivel que todos conocemos que es Black Blizzard Y que pues bueno, pues, podría alcanzar el nivel de, de, de Bloodbad o de Yatagarasu O de Sonic Wave, ¿vale? Pues podría, ¿no? Porque el timing de este nivel es increíble, ¿vale? O sea, toca hacer un timing en este nivel que flipas y bueno Sunix pues se ha vuelto a pasar Sonic Wave y no solo una vez sino que se la ha pasado dos veces vale dos veces se pasó una que era pues pasándose pues un nivel o sea que tenía estrellas o sea que ya estaba verificado y todo eso que ya era tenía demon y el otro es que lo actualizó no sé no sé sinceramente lo que la actualizó pero creo que fueron unos pinchos que ahora pues los estarán viendo en pantalla Creo, creo, creo porque no estoy seguro, ¿vale chicos? Así que pues si, sí, sí, pues ahorita me doy cuenta de eso, pues se los pongo en la pantalla, ¿vale? Y después tenemos acá Noble Boy Que se hizo un 72% en Bloodlust Que pues bueno, este nivel ya está a punto de verificarse Y pues será más difícil que ella atacará y que Sonic Wave Y Riot en, hace unos 3 días subió eh, un nivel que se llama All Quantum Processing Bueno, este nivel es jodidamente jodido O sea, ahora ya le hicieron ya O sea, ya lo... ¿Cómo decirlo si Le hicieron como que un mejor decoración O sea, decoración 2.0 O sea, épico, épico, épico Pero eh, ya no lo está verificando Riot, ¿vale? Lo está verificando, creo que Devlet Creo, creo No estoy seguro que no tendrá ahora Pero creo que sí lo está verificando Devlet Y por último, ahora sí tenemos a Michigun Que hizo el Face Rebel Que... A ver, todos nos pensábamos que era un gordo de, de mierda como Soros, ¿no? Porque es que para tener. Para ser el primero y tener 60.000 estrellas eh, está un poco loco esto, ¿no? Así que pues Río de Michigun hizo su fe rebel y pues bueno. Eh, pensó eh, diferente, o sea, nosotros pensábamos que era otra persona Y al final salió siendo otra persona, ¿vale? Y también está vendiendo, o oh, está vendiendo esta cosa Está vendiendo camisetas de estas con sus tres pinchos Y está vendiendo con su icono y todo, eso, y tazas Y qué más, y qué más, y ¿cuándo? y buzos y todo eso Con sus tres pinchos, solo con tres pinchos, ¿saben? Pero, o sea, no gastarían en esto, aunque está muy baratos, 14 dólares, ¿vale? O 9, 9 euros, perdón pero, eh, no, o sea, le falta más decoración, ¿vale? Para solo tener tres pinchos, abajo en la descripción estará esta página Así que, pues, bueno, chicos, esto fue el video de hoy, espero que os haya gustado el video Ah, no, no, no fue el video de hoy, no fue el video de hoy Así que, pues, eh, vamos a cambiarnos como lo había dicho, ¿vale? Lo había prometido Pues vamos a cambiarnos el nombre, sí, lo dije, lo, dije, lo prometimos, llegamos a la meta, ¿vale? De 211 likes Llegamos Y pues esto sí tengo que cambiarme el nombre ¿Vale? Así así son las cosas ¿Vale? Así que pues me los voy me, me, me, me lagueo ya acá Me lagueo ya acá Me lo voy a cambiar de una Entonces vamos a darle acá A editar Y nos vamos a poner acá Saltitos GD A ver Saltitos GD Listo Ya está Por dos semanas chicos Esto es por dos semanas Por nada menos y por nada más Así que pues bueno chicos Espero que les haya gustado el video Ya saben no olviden Un likecito Un y suscribirse a mi segundo canal, que cuando no subo video a este canal, subo video al otro canal Y nos vemos, hasta la próxima chicos, adiós